El hacer una misión espacial de esta envergadura eh, requiere lógicamente financiación económica, como es lógico, requiere también mucha ilusión, es un proceso muy largo. O sea, esta misión que se lanzará ahora en el 2023 empezó a presentarse a la Agencia Espacial Europea en el 2007, o sea que se presentó como un proyecto conjunto entre América y Europa, entre NASA y ESA, Finalmente América se retiró y, y quedó solamente la Agencia Espacial Europea y son 16 años de una carrera profesional de alguien. Entonces, pues siempre lo he dicho, eh, hay que tener paciencia, hay que tener ilusión y esto no es observar algo y automáticamente producir un resultado, es un proceso muy largo. Mm, otra parte importante es que eh, mucha gente piensa que la ciencia espacial, que las naves espaciales son muy caras, qué saca la sociedad de ellas, cuál es el beneficio de la sociedad y bueno, basta con decir que muchos de los desarrollos tecnológicos que hoy son cotidianos en teléfonos móviles, en relojes, incluso en medicina tuvieron su semilla tecnológica en, en el espacio entonces la miniaturización de muchos, muchas cosas que se usan hoy por ejemplo en quirófanos o para salvar vidas empezaron a estudiarse cómo min miniaturizarlas para mandarla al espacio. Así que, aunque parezca caro, el retorno es, es muy grande. Y después hay otra parte. Uno suma todo lo que cuesta hacer una misión espacial, lo divide entre todos los ciudadanos europeos, por ejemplo, y no es más de un café por día. Así que, es una inversión.